Hola, en un video anterior mostré cómo crear el plan de cuentas contable de nuestra empresa lo que quiero mostrar ahora es cómo hacer el mapeo de estas cuentas para que ya vayan teniendo un sentido y vayan apareciendo en el dashboard lo que hicimos anteriormente fue simplemente definir el plan de cuentas o sea, recuerden que acá tenemos nuestro plan de cuentas contables pero lo que tenemos que hacer ahora es decir por ejemplo, la cuenta de caja es una cuenta de dinero de tal forma que aparezca contabilizada acá y su total acá y obviamente también se refleje en el gráfico ya eso, entonces para eso lo que debemos hacer es modificar la empresa vamos a la pestaña de contabilidad y aquí tenemos varias cuentas que tenemos que mapear entonces aquí nos pregunta cuál es la cuenta contable para las ventas la cuenta por defecto y como dice acá puede ser una cuenta transitoria entonces si recuerdan el video anterior yo mencionó que tenemos una cuenta de ventas transitoria que era venta sin clasificar ¿ya? una cuenta de compra sin clasificar ya, Recuerden que esas, esas cuentas en este rigor no son válidas, entonces tienen que ser o cuentas transitorias o una cuenta genérica que tengan para venta y para compra. Pero en general, en la empresa, nosotros nos interesa saber con más detalles cuáles son las ventas y cuáles son las compras. Entonces, es muy probable que esa cuenta sea transitoria y no sea la cuenta contable real que vayan a terminar usando. Colocamos la cuenta para los IVA débitos, para los IVA créditos, y con eso asociamos la cuenta con el correspondiente IVA débito o e IVA crédito. Colocamos las cuentas que representan dinero en este caso nosotros tenemos solo caja ¿ya? pero si tuviéramos banco por ejemplo deberíamos simplemente seleccionar otra y seleccionamos la cuenta banco en este caso no hay cuenta banco por lo tanto no la, tenemos, no la colocamos colocamos las cuentas que son por cobrar cuentas por cobrar y colocamos todas nuestras cuentas por pagar estas son varias entonces la agregamos entonces agregamos por ejemplo eh, cuentas por pagar o agregamos retenciones por pagar agregamos el impuesto único por pagar y así sucesivamente con todas las cuentas entonces ahí tenemos todas nuestras cuentas por pagar obviamente ustedes pueden tener más cuentas o menos cuentas dependiendo de su plan de cuentas contables ¿ya? luego definimos el porcentaje del ppm ¿ya? esto es para la propuesta de formulario 29 aquí por defecto el, el porcentaje eh, nosotros lo manejamos como 2.4 pero obviamente si ustedes pagan otro porcentaje ppm mensualmente pueden cambiarlo Colocamos la cuenta para el código 48 del formulario, que serían las cuentas contables para los, eh, el impuesto de los contratos, que es esta cuenta. Y colocamos el código también para la, eh, el impuesto de el 10%, la retención del 10% sobre la renta honoraria. ¿Ya? Entonces ahí tenemos configurado todas las cuentas que por el momento es posible configurar dentro de las opciones del eh, módulo de contabilidad electrónica. ¿Ya? entonces Con eso simplemente editamos y o sea, modificamos la empresa recuerden siempre que modifique una empresa volverla a seleccionar, entonces seleccionamos turismo del Valle nuevamente y nos vamos al módulo de contabilidad y con eso ahora ya las cuentas están mapeadas o sea, por ejemplo si nosotros ahora creáramos un asiento de caja, que es lo que vamos a hacer más adelante ya vamos a ver que vamos a tener un saldo de dinero acá en las cuentas de dinero nos va a aparecer caja y acá vamos a tener un saldo y además vamos a tener automáticamente también un movimiento dentro de de esa cuenta en el gráfico. Bueno, entonces era el video que mostraba cómo hacer el mapeo entre las cuentas que creamos en el plan de cuentas anteriormente y asociarlas para que el sistema sepa de qué cuenta se trata cada una. Muchas gracias.